de geodésicas pues está relacionado con las trayectorias sobre la superficie de la Tierra. Bien, el, las escribimos o las obtuvimos a partir del de principio de Fermat, que eso no se los dije, al tomar el tiempo propio como la acción, eso en óptica lo conocemos como... Es el principio de Fermat, la, la trayectoria de la luz sigue el camino que minimiza el tiempo. No es tanto la distancia, sino el tiempo. Y en relatividad, como utilizamos el tiempo propio, algunas veces también lo podemos encontrar así, como el principio de Fermat. No es tan común, pero el, la, la idea es la misma. Tenemos el, un tiempo... Y queremos extremarlo. Lo que sí les dije es que en el caso de relatividad, como tenemos un signo menos en la métrica, siempre vamos a tener mmm, en la parte temporal ese signo menos, entonces en realidad la acción, el extremo de la acción, lo que siguen las ecuaciones de Euler-Lagrange, no es un mínimo, sino en realidad es un máximo. Para saber si es un mínimo o un máximo, el, dada una acción, lo que se tiene que hacer es, además, es sacar un, su segunda variación y mostrar si es positivo o negativa. ¿Mm? Si es positiva, se trata de un mínimo, si es negativa, se trata de un máximo. Bueno, pues en el caso de relatividad, resulta ser un máximo. Bien, lo que quería hacer en esta sesión es dar una pequeña aplicación, muy interesante a mi gusto, de las ecuaciones geodésicas. Es una aplicación sencilla porque, bueno, hace uso de un sistema de dos dimensiones. Recuerden, este formalismo, las ecuaciones geodésicas y el principio variacional, etcétera es válido para cualquier número de dimensiones, y sin importar el signo de la métrica. Es decir, no tiene que ser un espacio-tiempo. Y tampoco tiene que estar limitado a cuatro dimensiones. Podemos hablar de un espacio de cinco dimensiones. Y allí se van a valer las ecuaciones de las geodésicas. Podemos hablar de un espacio de seis dimensiones que no necesariamente es un espacio-tiempo. Es decir, no tiene una componente que tenga un signo negativo, o sea el, que el determinante de la métrica sea positivo y las ecuaciones estadísticas van a, ser el, van a tener la misma forma Ajá, en ese sentido son independientes del espacio-tiempo y ya les había comentado que la mecánica clásica, el formalismo de Lagrange se puede mirar desde esta perspectiva podemos pensar que el espacio de configuración es una variedad diferenciable y entonces podemos inducir una métrica, y las ecuaciones de euler lagrange son las ecuaciones geodésicas. Probablemente, bueno, para una partícula que no esté sujeta a un potencial, o si el potencial lo podemos poner dentro de una métrica, entonces hablaremos de partículas libres. Bien, también hablamos de que las geodésicas, por la forma que tienen como segundas derivadas de la posición con respecto al tiempo propio, tenían una analogía con el, una partícula que se mueve sobre una superficie en R3, la superficie tiene dos dimensiones, y a eso le asociamos fuerzas de constricción. Entonces, esa analogía sirve también en el espacio-tiempo. Podemos pensar, de hecho, el, el experimento que se hace en las ferias de ciencia, que está en Universo también, de poner una partícula que se mueve sobre una... Dejamos caer la, una pelota grande sobre una sábana que está extendida. Cuando la pelota grande cae o se deja sobre la superficie, entonces se curva y un balín pequeño, una, una canica, comienza a girar alrededor de ella y eso lo interpretamos como el que la, hay una fuerza de gravedad entre la, la pelota grande y la canica pequeña. Eso, Einstein nos dijo, pues es en realidad la interacción del espacio-tiempo entre las partículas, lo que causa ese movimiento, que Newton decía que, en realidad, que eran la fuerza gravitacional. Bueno, si lo piensan, lo que estamos viendo es el movimiento de dos partículas sobre una superficie. Y esa descripción la podemos hacer en mecánica clásica. Ponemos el, el, la, la ecuación de la superficie y las fuerzas que actúan sobre, la, sobre cada una de las partículas, pues nos van a dar como resultado el movimiento de la partícula. Y entre esas fuerzas, pues está la fuerza de... Constricción, que es la fuerza normal de la superficie, la fuerza que ejerce en la superficie sobre la partícula pequeña. Entonces, como tal, eh, pues este fenómeno tiene dos interpretaciones, o lo podemos modelar de dos maneras diferentes: como que se está moviendo sobre la superficie, siguiendo las trayectorias naturales, que serían las geodéficas o existe una fuerza de constricción que es, que es el resultado o que evita que esta partícula caiga. Bien, entonces el problema es el siguiente. Consideremos el plano superior de R2 con Y mayor que 0 y está equipado con eh, esta métrica. ¿Cuáles son las componentes de la métrica? Pues de aquí la podemos leer muy fácil. Ah, voy a comenzar a grabar. Recording in progress. Las componentes de la métrica las podemos leer del espacio del elemento de línea, la componente xx, no hay componentes cruzadas y la componente yy. Bien. Inmediatamente podemos encontrar la inversa porque es una matriz diagonal y el pues la inversa es el inverso multiplicativo de los elementos de la diagonal. Entonces eso es muy fácil. ¿Por qué necesitamos esto? Porque queremos determinar cuáles son las geodesias. en este espacio. En R2 equipado con la métrica euclidiana, las geodésicas corresponden a líneas rectas, ya lo habíamos visto. Porque los símbolos de Christoffel definidos. De esta manera, medio de G es muy importante tener presente la expresión de los símbolos de Cristóbal. Hay que memorizarlo. Porque es... La vamos a utilizar muchísimo. Y es relativamente fácil recordarlo. Pintan el símbolo de Cristóbal. Se fijan en el índice que está arriba. Que es este que está acá. En esta métrica va a estar el índice que está arriba y un índice mudo con el cual van a contraer. Este mío no está aquí. Entonces ponemos un índice. Como es simétrico no importa si es alfa mío o mío alfa. Luego, para los índices de abajo. Noten que tenemos un signo más, un signo más y un signo menos. La que tiene el signo menos... Es la que corresponde con los índices del símbolo de Christopher. Tenemos nu mu. Tenemos nu mu. Y está derivando con respecto al índice mudo. Bien, recuerden, el índice mudo, mudo era mu. Entonces derivamos con respecto a eso. Y luego hacemos las permutaciones cíclicas de este objeto. Es mu, nu rho, rho, mu nu que en este caso bueno, es simétrico o no el tensor métrico es simétrico así que podemos intercambiar mi pero no podemos intercambiar con la derivada entonces esa es la clave pensar escribir el símbolo de christoffel tiene tres índices el índice de arriba lo dejamos y con la métrica, se dejó de compartir, ¿verdad? Sí. sí. Listo. El índice mudo está emparejado con el índice de arriba. Y luego los índices de abajo son los que tienen el signo menos. Ajá, entonces, de esa manera... Es fácil acordarse de cómo se escriben los símbolos de Christoffel, de la fórmula de los símbolos de cristo Bueno, ¿y cómo se usan? Pues ya tenemos una métrica. Tenemos la métrica inversa, que es lo que necesitamos. Y estas son derivadas. Entonces tenemos que hacer la identificación de los índices con la coordenada correspondiente. Por ejemplo, si queremos calcular el índice x, x, identificamos las coordenadas, ¿no? Pero eso es trivial. ¿Cuáles son las coordenadas? X y Y. Entonces, para calcular ese símbolo, pues ponemos un índice eh, mudo y el que queremos calcular. Luego dijimos que es más C, más C, menos C, los que corresponden al índice de abajo y el índice nudo. Y luego permutaciones de este. Mu, x, x, x, x. Luego nos damos cuenta que la métrica es diagonal. Entonces, este mu solo puede valer x, porque si valera y, pues es cero. Y estaríamos multiplicando todo por cero, ¿no? Entonces, en vez de haber dos sumas, dos, bueno, la suma solo tiene un elemento. Aquí deberíamos correr sobre mu, x y y, pero cuando mu es igual a y, aquí queda la diagonal. Y los elementos de la diagonal son cero. Eso nos dice que esto es GXX. GXX coma X. más. Más GXX, ,X, X. Menos GXX X. Y luego. Pues necesitamos las componentes. Que xx estas se van a cancelar pero además la componente xx solo depende de y así que la derivada con respecto a x vale cero entonces este símbolo de Christopher resultó trivial es bueno, vamos a calcular otro. Gama -medio de GXα, ,Y, x, x, el promedio de g, x, alfa, g, alfa, x, y, alfa, x, g, y, alfa, x, menos g, x, coma alfa usted algo en vez de mí, ¿no? Bueno, este y es x, por la misma razón de que la métrica diagonal solo sobrevive a Y aquí vamos a tener, bueno, alfa es x, x, x, y, más y, x, x, x, menos g, x, y, x estos son 0, por ser una métrica diagonal, y xx arriba es y cuadrada, y xx abajo es 1 entre y cuadrada, y a, a eso le tenemos que sacar la pasar con respecto a eso Esto es igual a menos el menos 2 mata al un medio y el y cuadrada mata al un en entre y cúbica y eso nos queda un en entre y Bueno. Antes de continuar, ¿cuántos símbolos de Christoffel hay? Tenemos dos coordenadas, dos dimensiones. Eso quiere decir que los índices pues corren sobre esas coordenadas. Entonces, aquí tendremos cuando alfa vale x y y, cuando nu vale x y y, cuando rho vale x y y. Entonces es 2 a la 3, 8. Tenemos 8 símbolos de Christoffel. Hemos calculado uno, hemos calculado dos, tendríamos que calcular los ocho símbolos. ¿no? Bueno, pero a ver, ¿no? pues vamos a hacer con uno más. sin X, X, alfa, sin alfa, Y, como Y, más G Y alfa como Y, menos G Y, Y alfa, como y, y, y, alfa igual a 1, ser diagonal menos 1, y menos 1, y este cero 1, no 1, y 1, depende únicamente de ello. Bien. Bueno, hay que notar también que de la expresión de los símbolos de Christopher, si intercambiamos nu con rho, va a haber un cambio aquí, nu con rho. Y aquí no con rho. Aquí estamos derivando con respecto a rho y aquí estamos derivando con respecto a nu. No. Pero cuando intercambiamos, este se convierte en este y este se convierte en este. Y aquí, pues pasa que eh, nos queda rho nu, no, pero la métrica es simétrica. Entonces es lo mismo que poner nu no rho. Eso quiere decir que estos símbolos de Christopher, son simétricos con respecto a estos dos índices con respecto a los índices de abajo por lo tanto si tenemos el el símbolo xy pues también tenemos el símbolo yx que es el mismo bien bueno entonces pues vamos a pintarlos y el resultado es este. Gamma xxg es menos 1 entre y. Gamma x g Acabo de decir que por la simetría es esto. Gamma x, Y es igual a 0. Gamma yy es igual a 1 entre gamma x, y. Gamma yy es igual a 0. Gamma x, y Igual a cero y, e, y es e. ahí están los, los ocho símbolos de Christopher. ¿Por qué necesitamos los símbolos, los símbolos de Christopher para calcular las geodésicas? Porque las ecuaciones geodésicas tenían los símbolos de Christoffel. ¿Cómo eran las ecuaciones científicas? La segunda de x alfa con dt cuadrada más gamma alfa ρ de x no con d de tau. De x rho de tau es igual a 0. y también es importante tenerlas presentes y para acordarse es el índice de arriba el que tiene segundas derivadas de la posición debe tener el símbolo de Cristóbal este índice tiene que coincidir con este y los otros, los términos de la velocidad tienen que estar contraídos con los índices de abajo entonces la expresión de las ecuaciones cabésicas también es, eh, es muy útil tenerla presente. Bueno, ya que calculamos todos los símbolos de Christoffel tenemos los ocho, entonces ya podemos escribir estas ecuaciones. ¿Cómo le hacemos? Pues escogemos una coordenada. ¿no? Igual que sería la segunda de x en d cuadrado, que esto es a ver, x dos puntos más gama x, x, y, x punto y punto, más gama x en y, x, y punto X punto es igual a en este, Donde X punto es de X con respecto a tau. y Lo mismo para Y. Y punto es de Y con respecto a tau. Entonces nos fijamos en un índice. Que sea el primero. X1 es la primera coordenada. Eso le pusimos X. Eso nos fija el índice de arriba de los símbolos de Cristóbal. Ahora, y tenemos que variar sobre x y, y Pero ya sabemos que de todos los que tenían x arriba, los únicos que sobreviven van a ser estos dos, los que tienen a x y y, y que están multiplicando precisamente a x punto y y punto. Bien, sustituyendo, nos va a quedar x dos puntos menos 2, 1 entre y, x punto, y punto. Es igual a 0. Esto es para x. Para y, repetimos, hay dos puntos más gamma, y, x, x. X punto cuadrado más gamma y, y y y punto cuadrado es igual a cero. Y eso quiere decir que e dos puntos más 1 entre y x punto cuadrado menos 1 entre y, y punto cuadrado es igual a cero. Porque el, pues nos fijamos otra vez. De todos. Los símbolos que tienen el y arriba, los que son diferentes de cero son xx x y, y y, Es decir, aquellos que multiplican a x punto cuadrado y a y punto cuadrado. Uh -huh. Aquí tenemos x, sí, xx x punto, x punto, x punto cuadrado. Y y, y punto, y punto, y punto cuadrado y sustituimos. bien bueno estas son las ecuaciones yo de esta de acá y esta de acá es un sistema de ecuaciones acoplado apenas las hemos escrito ahora hay que resolverlas que ese es otro problema pero noten que se vuelve un problema de ecuaciones diferenciales. Ya no nos interesa de dónde vienen estas ecuaciones, simplemente pues, el problema es resolverlas. Y para eso pues, necesitamos echar mano de todos los métodos que aprendimos de, de los cursos de ecuaciones diferenciales. Puede ser sustitución de variables, podemos resolverlas numéricamente, en fin. Cualquier método que se nos ocurra para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas va a ser válido. Uh -huh. Pero, si queremos dar información física, pues entonces necesitamos resolver las ecuaciones, necesitamos resolver estas ecuaciones. De tal manera que nos den, que podamos decir algo de las trayectorias. Ajá. Muchas veces, incluso en ecuaciones diferenciales, no necesitamos tener la ecuación resolver explícitamente, sino podríamos mm, hacer una, una gráfica de las trayectorias, bueno, como un sistema dinámico, de cómo se comporta. Y eso nos daba las curvas integrales. Podemos dibujar los vectores. Porque son ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces podíamos dibujar los vectores y eso nos daba cómo se comportaban las curvas. Y a partir de ahí podemos dar información física. Lo importante es pues que podamos determinar el comportamiento de las partículas. Y para eso necesitamos resolver resolver. Ne necesitam si el objetivo es ese, dar información, encontrar la solución de la ecuación diferencial se vuelve o se convierte en a un segundo plano. Entonces el objetivo no es dar una solución a las ecuaciones diferenciales, el objetivo es dar información de las trayectorias de las partículas ...que satisfacen esas, esas ecuaciones diferenciales. Bien. Bueno, dicho esto... ...aquí estamos parametrizando con respecto al tiempo propio, ¿cierto? Elegimos que X y Y estuvieran, tuvieran ese parámetro. Así escogimos las... Esta ecuación de geodésicas se basa en, en esa hipótesis... ...que están parametrizadas... Con respecto al tiempo propio. Pero en este problema particular, ya les dije, tenemos una ecuación, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y acopladas, y resulta conveniente escribirla, en ter o, o sea, cambiar el parámetro y escribir a Y como función de X. Ah, es un problema de dos dimensiones, escribir y como función de x, lo que nos va a dar es una curva en este espacio R2+. Simplemente cambiamos la parametrización, eso por qué? Porque yo ya sé que la solución tiene una forma simple cuando la expresamos así. Es muy semejante al problema que o a la manera en la que resolvemos el problema de Kepler si recuerdan, el problema de Kepler está parametrizado en, en términos del de tiempo. Tenemos r como función del tiempo, phi como función del tiempo. Si suponemos, como es un campo central, el movimiento puede ser en el plano ecuatorial. Si suponemos que igual a, a pi medios, entonces nos quedan únicamente dos ecuaciones diferenciales. Una para r y una para, para phi, parametrizadas con respecto al tiempo. Pero si cambiamos el parámetro para que sea phi en vez del tiempo, lo que nos queda son las secciones cónicas. ¿Ajá? Entonces lo que voy a hacer es un procedimiento semejante. Reescribir y en términos de x. Y es que si parametrizamos... respecto a x, resulta que y punto, se puede escribir así, y y dos puntos, es igual a y dos prima, x punto cuadrado, más y prima, x dos puntos. Y entonces la ecuación, esta ecuación, para y dos puntos se vuelve algo así. Y2 puntos más y' al cuadrado entre y más 1 entre y es igual a 0. Y esta ecuación resulta tener una solución de la siguiente forma y cuadrada más y cuadrada menos x menos b igual a cero. Es una forma cuadrática. Es decir, la curva, esta curva, es la solución a las ecuaciones sólidas. Por esta definición, esta primera se vuelve trivial y el, toda la información queda codificada en esta. La solución de esta es esta y por lo tanto la, las trayectorias siguen esta ecuación. Así como están, pues... Más allá de que es una cuadrática, depende de los coeficientes A y B. ¿no? En particular, si eh, A y B son cero, entonces, pues esto es como que una... Son líneas rectas. Que, pues eso lo podemos inferir más o menos de por aquí, ¿no? R2. Pero eh, parece que son mucho más ricas. Para ver toda la, esa riqueza vamos a tomar casos particulares. Entonces supongamos que tenemos las, las condiciones iniciales. X0 y 0 y X1 y 1. Bien, tenemos R2, la parte superior. Esto es Y, esto es X. Y tenemos dos puntos. X0 Y0, y 0. Y x1, y1, vamos a considerar, primero este caso, que x0 es diferente de x1, es decir, la en el, los puntos están así separados. Cuando no pasa esto, pues... Es, esta tiene la misma X. Entonces los puntos podrían ser estos. Al considerar esta restricción, estamos permitiendo que estén los puntos por acá. no coincida su X. Ahora, si estas trayectorias tienen que pasar por estos puntos, entonces, y esta es la solución, pues lo que nos resta es sustituir esos puntos, esos valores de x y de y, en esta expresión, y eso nos va a fijar los valores de a y de b, en términos de x0, x1, y1 y y0, ¿están de acuerdo?, Bueno, cuando pasa eso, A, después de hacer esa sustitución y simplificar bastante, nos queda algo así. X0 menos X1 y B es X1 entre X0 cuadrado más Y0 cuadrado menos... 0, x1 al cuadrado más x1 al cuadrado. O esto 11x1 menos x0. Aquí estamos utilizando esta hipótesis. Que x0 es diferente de x1 para que tenga sentido hablar de a y b. Entonces aquí ven por qué necesitábamos que eso pasara, para que esto tuviera sentido. Bueno, entonces como A y B tienen valores finitos Nos podemos regresar a la ecuación original Esta de acá Y completar los cuadrados ¿no? Completar el cuadrado con X y eso nos queda que x menos y cuadrada más x menos... A ver, para completar el cuadrado que necesitamos, A entre B, ¿no? Es igual a A cuadrada entre 4 más B. Bueno, y esto, la curva que dibuja esta, esta ecuación, es una circunferencia de radio, un círculo, Entonces, A lo podemos calcular, dado los valores de X0 y 1, bueno, estos valores. Una vez que determinamos los puntos, nos da el centro del círculo. Y es un círculo. Noten que el... solo con esta hipótesis nos está diciendo que el centro siempre está en el eje X. Siempre tiene la coordenada Y igual a 0. Y el radio, si lo determinan el... los valores de Y de X, de Y 0 de Y. y y de x0 entonces tenemos un círculo por aquí el centro está aquí y con eso dibujamos el, el círculo bien eso es diferente a tener el Es una curva que no es una línea recta. Es decir, en R2... ...solito, sin esta restricción... ...y sin esta métrica... ...las trayectorias geodésicas... ...las trayectorias de mínima longitud... ...son líneas rectas. En este espacio que está cortado y que además está equipado con esta métrica, resulta que el, la solución, por un lado describe estas circunferencias centradas en el eje X, y el otro caso, si X0 es es igual a x1, la única solución es que x sea x0. Es decir, si el punto está aquí, x1 y 1 es este. Entonces, la solución es la recta que tiene x igual a x0. Es una línea vertical paralela al eje y. Y con eso agotamos todas las soluciones. Entonces, dados dos puntos, x0, y0, x1, y1. Si tienen eh, la misma X, que es este caso, la solución a las geodéficas es esta línea recta. Si son diferentes, la solución es una circunferencia. Y de hecho aquí está mal dibujada, ¿no? porque estamos diciendo... tiene que pasar por esos dos puntos pasa por X0 Y0 y X1 Y1 y está centrada en sobre 2,0 es difícil de haber escogido esos dos puntos ¿no? la trayectoria tiene que pasar por esos dos puntos entonces la solución o es una circunferencia es una ¿Es un semicírculo o es una línea recta? Eso es lo que nos está diciendo la solución a la ecuación de geodésicas. Bueno, y esto resulta sorprendente por lo siguiente. Pensemos en general... Tenemos el plano. Pensemos en un punto P. un punto P. Y pensemos en una circunferencia. Que esté por acá. Y vamos a llamarle c De acuerdo a lo que acabamos de mostrar, esta circunferencia, este semicírculo, es solución a las ecuaciones geodésicas. Es una trayectoria de mínimo de longitud. Y tenemos este punto. De acuerdo al quinto postulado de Euclides, nos dice, dada una recta y un punto, existe una única recta que pasa por el punto y que es paralela a la primera recta. Si cambiamos recta por geodésica, lo que diría es que dada una geodésica y un punto, existe una única geodésica que pasa por el punto y que es paralela a la primera. Y eso lo podemos hacer porque en R2, en el espacio euclidiano, las geodésicas son rectas. Pero noten que en este espacio, dado este punto y esta geodésica, podemos dibujar otra geodésica que pasa por P. Y efectivamente no toca C1, es paralelo. Pero también podemos dibujar una curva C2, que es un semicírculo, pasa por P1 y no toca C2, es paralela a C2, a C1. Hemos encontrado una curva, una geodésica, pasa por P1. Y es paralela a C1. De hecho hemos encontrado dos. Y ahora piensen en esta otra. C3. Uh -huh. C3. Y esta vamos a ponerle C4. C3 pasa por P. Y no se cruza con C1. Es paralela a C1. Hemos encontrado un espacio en donde no se satisface el quinto postulado de Euclides, porque hemos hallado más de una geodesica que satisface, que pasa por el punto y es paralela a la primera. Bien. Entonces, pues este es un ejemplo sencillo de un espacio en donde no se eh, satisface el quinto postulado. Es decir, no es una geometría euclidiana. Es así como se forman las geometrías no Son aquellas que no satisfacen ese quinto postulado. Este en particular es el espacio de Poincaré. Reconozco como el espacio de Poincaré. Y... Tiene esa propiedad de que existen una infinidad de geodésicas que pasan por el punto P y que son paralelas a una, a una dada. Pero bueno, con el hecho de que hayamos encontrado dos, ya no se satisface el postulado del ¿cierto? Y de eso se va a tratar, Vamos a trabajar en espacios en donde no necesariamente, o la mayoría de las veces, no se satisface el quinto postulado. Es decir, son geometrías no euclidianas. Este lo construimos a partir de R2, cortándolo y equipándolo de una métrica no trivial. Pues ya se pueden imaginar que podrían generar un espacio a partir de algo que ya conocen, equipándolo con una métrica diferente y cortándolo. Bueno, eso podría parecer limitante, porque, el, bueno, pues estrictamente el, este espacio que les acabo de presentar pues es simplemente el, el plano superior. Y eso, pues intuitivamente nos dice que es plano. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué, ¿Por qué aparecieron estas semicírculos, estos semicírculos como geodésicas? Porque lo cortamos. ¿no? No, el hecho de haber eh, realizado ese corte, pues ya nos dice que son espacios diferentes. Porque podemos parametrizar el mismo espacio utilizando diferentes coordenadas, que es lo que hacemos en R2 cuando pasamos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. ¿Por qué ahí no nos salieron geodésicas diferentes? Bueno, noten que los símbolos de Christoffel sí son diferentes en coordenadas cartesianas que en coordenadas polares para R2. Y las geodésicas van a tener formas diferentes pero siguen siendo rectas. Eso no va a cambiar. Entonces uno se preguntaría, ¿es una cuestión de las coordenadas? ¿Lo que nos dice que el espacio debe ser o sr 2 o no SR2? Y la respuesta es que hay un objeto que nos va a permitir determinar las propiedades del espacio mismo. Y ese objeto es el tensor de Riemann. El tensor de Riemann lo que nos mide es el grado de curvatura de un espacio. Desde Gauss, Gauss ya se había dado cuenta que, necesitábamos, que se necesitaba una noción de curvatura. Incluso desde antes se hablaba de la curvatura de una curva mediante el círculo osculatriz, que era un círculo que le podíamos pegar a la curva y el radio de curvatura era el radio de la circunferencia. La curvatura era el inverso del radio de curvatura y la curvatura se medía, el radio de curvatura se medía pegándole una circunferencia a la curva en ese punto. Entonces, eso nos daba una noción de curvatura en, en una curva. Tardó bastante tiempo en extrapolar esa noción de curvatura a superficies. Porque en superficies, pues, la generalización sería pegarle una esfera. Pero resulta que las superficies son más complicadas que simplemente una circunferencia. Piensen en una silla de montar. En un paraboloide hiperbólico es difícil pegarle esa, esa, esa, esa, ese círculo o esa esfera, perdón, porque si nos movemos en una dirección resulta que tenemos una curvatura, y si nos movemos en otra dirección tenemos otra curvatura. Entonces, Riemann ideó un objeto o encontró un objeto que mide las propiedades que contiene las propiedades de, de la curvatura. Ahora lo conocemos como tensor de Riemann, y está asociado con, el, con la no conmutatividad de las derivadas covariantes. De hecho, lo, lo que nos va a interesar es su expresión. ¿Sí? Para nuestros fines de relatividad general, necesitamos una expresión del tensor de reino. Para ello, pensemos, para encontrar las componentes que les digo que están asociadas con las segundas derivadas covariantes de las componentes de un vector, pensemos en esa derivada. Z por definición, esa derivada es esto. Alfa nu delta Z nu. Esa es la aplicación de la primera derivada. Y esto por simplicidad, pues vamos a asociarle un objeto con dos índices para poder sacarle la derivada covariante a ese objeto de dos índices. Alfa delta, gamma, aquí va a aparecer un símbolo de Christopher, alfa nu gamma, t nu delta, menos, porque el índice está abajo, delta gamma, t alfa nu. Y si recuperamos la definición de t, que es la derivada covariante. Entonces, bueno, noten que aquí hay una derivada parcial. Aquí están contracciones con el simulador. Bueno, si sacamos la derivada parcial, pues nos va a quedar alfa zeta gamma más gamma, alfa, no, delta, coma, gamma. Z no más alfa, gamma, este símbolo y lo que pedimos ahora es que Z, parcial, gamma, alfa, gamma, y multiplica a Z no delta más no delta delta. No. menos, es el símbolo que está aquí, delta, gamma, sustituimos lo que es T, F, alfa, no, más gamma, alfa, no, sí Bien, lo que hice fue identificar, para no hacernos bolas con los símbolos de Christopher y todos los índices están por aquí, definí este T para aplicarle la derivada covariante, y luego me fijé cuáles son las componentes. Estas primeras es la derivada parcial aplicada a T, por eso es que aparece Z alfa, delta, gamma. Y luego aplicar a la parcial gamma a este. Que es este de acá. Y luego a z, que es este de acá. Este símbolo es el mismo. Ah, no, no, es el mismo. Luego este. Es este de acá. Y la identificación de t como la derivada covariante. Entonces, tenemos un z nu. Derivada delta. Es y luego las contracciones del símbolo de Christoffel Son estas de acá. El signo menos, el mismo símbolo de Christoffel Y la identificación de T como derivada. Noten que, pues, es algo laborioso. ¿no? Segundas derivadas. Es todo esto. Pero si estamos interesados en sacar, o vamos a en calcular ahora esta derivada. ¿Cuál es la diferencia que primero aplica, aquí primero está aplicando delta y aquí está aplicando primero gamma? Por términos como este, no son iguales, aquí si intercambiamos gamma con delta, entonces, aquí tendríamos gamma, pero estaríamos derivando con respecto a delta. Y no hay otro término que tenga esas derivadas. Entonces, nos damos cuenta que no van a ser iguales. Es decir, las segundas derivadas no son... las segundas derivadas covariantes no van a ser conmutativas. De hecho, cuando hacemos esto, es decir, sustituimos delta por gamma, lo que nos queda es algo del, del siguiente estilo: alfa no gamma delta, no gamma alfa no Z no coma delta. Más gama. No, delta. No me va a caber. Va a haber términos, bueno, hay términos que sí tienen su equivalente por la simetría de los símbolos de Cristófano. Por ejemplo, este de aquí, que tiene derivada, que tiene a z alfa Y está derivando con respecto a nu. Pero está multiplicando a gamma. Al Cristófel gamma delta. Y aquí está multiplicando al Cristófel delta gamma. Entonces este término. sí es equivalente a este término de acá. Bueno y eso se los digo. Porque cuando. Saquemos la diferencia. O el conmutador. Van a haber términos que se van a cancelar uno a uno. Hay otros que no. Y de hecho, los que van a sobrevivir, ¿sí? Ay, perdón, profesor, me abrió el micrófono, me a dar cuenta. Ah, okay. El conmutador De, la, de, de las segundas derivadas nos va a dar, nos va a quedar en términos de los símbolos de christoffel alfa no gamma delta más alfa no gamma. es equivalente a definir un objeto que tiene 4.000, ¿no?, gamma, delta, delta, no. Esto es un objeto, es un operador, o lo podemos entender como un operador, el operador segundas derivadas, es el conmutador de las segundas derivadas aplicado al vector z alfa. Ajá, que de este lado se ve mejor esa aplicación. Es este objeto que está actuando sobre un vector. Las componentes de este objeto son esta combinación muy particular de los símbolos de Christopher. Y este objeto es el tensor de Riemann. Como tal, tiene una expresión bastante complicada. ¿no? Son todas las componentes de los Christoffel. Lo importante es lo siguiente. Está compuesto por derivadas de los símbolos de Christoffel y por elementos cuadráticos del símbolo de Christoffel. De eso sí hay que acordarse. No es necesario memorizar los índices, eso se, eh, se, se ve en un libro. Cuáles son las componentes cuando ya no, no lo quiere calcular, se fija cuáles son las componentes, cuáles son los índices, porque es muy importante. Más adelante, en la siguiente sesión, vamos a ver las simetrías del tensor de Riemann. Pero el, lo que sí es, eh, lo que sí hay que saber es que se compone de derivadas de los símbolos de Christoffel y de cuadrados de los símbolos de Christoffel. Si recuerdan las, los símbolos de Christoffel tenían primeras derivadas de la métrica. Entonces, el tensor de Riemann tiene segundas derivadas de la métrica. Y además el acople con la métrica es altamente no trivial, porque aquí involucra métrica derivadas de la métrica, métrica inversa y estando al cuadrado, eso ya le eleva el orden. Y luego derivadas de la métrica inversa y de la métrica. Entonces, calcularlo es bastante trabajo. Dada la métrica, calcular el tensor de Riemann requiere mucho trabajo. Porque necesitamos los símbolos de Christoffel. Primero la inversa de la métrica, luego los símbolos de Christoffel. Luego derivadas de los símbolos de Christoffel y hacer los productos. Pero bueno, eso está al hacha. Lo importante es que lo que mide es la no conmutatividad de las, de las segundas derivadas covariantes. Y es así como lo vamos a definir. De hecho, esto se puede tomar como una definición. Las componentes del tensor de Riemann son estas. Que es lo que muchas veces se hace. Se define así. Bueno, aquí pasamos por la, lo obtenemos por la no connotatividad de las derivadas coherentes. También se puede hacer mediante una, un juego geométrico en dos dimensiones y darle sentido a que, al significado de curvatura. Eso más adelante lo vamos a explorar también, porque este tensor tiene información de la curvatura. Y es que, les repito, este es el objeto que tiene la información, toda la información de la curvatura de un espacio. Y tiene bastantes componentes, ¿no? Para un espacio de dos dimensiones, pues tienen 2 a la 4, que son 16 componentes. Conforme vayamos aumentando el, la dimensión del espacio, pues esto se va va creciendo en potencias de la dimensión. Tiene cuatro índices. Para un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, tiene muchísimas componentes. ¿no? Cuatro a la cuatro. Pero afortunadamente tiene bastantes simetrías. Y eso nos permite no tener que calcular todas las componentes. Simplemente con que calculemos algunas, podemos tener la información de la curvatura. Y es que las ecuaciones de Einstein, ya que tengamos, o que hagamos la conexión con la física, con la, la conexión de la gravedad con esta geometría, las ecuaciones de Einstein están escritas en términos de, eh, de un objeto que es semejante a este tensor de Riemann. Eh, es, con este tensor de Riemann se pueden construir otros objetos, en particular si lo contraemos, encontramos un tensor que se llama de Ricci y las ecuaciones de Einstein se escriben en términos de ese tensor de Ricci Es decir, las ecuaciones que nos dicen cómo se deforma el espacio-tiempo Involucran a este objeto. Por eso es muy importante tener la noción del tensor de Riemann, Porque es el que nos va a indicar la curvatura del espacio-tiempo. El que ya tiene la conexión con la física. ¿sí? Y a fin de cuentas es lo que nos va a interesar en relatividad general. Bien, voy a dejar de compartir. ¿Tienen preguntas? Voy a pausar también. La, la derivada... Recording stopped. La derivada del símbolo de les ¿obtengo primero el símbolo de Cristófeles y después lo derivo? Sí. Gracias. Sí, ya se toma como un objeto y a ese le sacamos la derivada parcial. Para calcular el Riemann, dices, ¿no? Sí, exacto, para calcular el Riemann. Sí, por ahora me gustaría que tengan esa noción de lo que es el Riemann, que podamos calcular, que se familiaricen con los índices, ¿no? Porque aquí ya ven que aparecieron un montón de gimnasios, están revueltos. Pero eventualmente el, su cálculo se puede hacer, se le puede enseñar a Maple, Matemática o Python a calcularlo. ¿no? Y es la manera en la que. Uno lo hace, ¿no? Uno ya no se pone a calcular. Bueno, no siempre se pone a calcular las componentes del tensor de Roma. No más bien la, lo hace en una computadora. En, vamos a tener una sesión en donde les voy a pasar un script de matemática para que podamos calcular el, los objetos que necesitamos en relatividad. Que a fin de cuentas lo que me interesa es que no nos perdamos en la talacha, sino que veamos el sentido físico ¿no? qué es lo que significan las ecuaciones de Einstein por qué dada una métrica podemos calcular o esa métrica por qué tiene esa información física no si es muy importante saber hacer la talacha pero dada la limitación temporal del curso pues no nos vamos a centrar en esa talacha ¿Sale? Pero sí es necesario que sepan hacer la pausa. Bueno, pues vamos a dejarle ahí y nos vemos en la siguiente semana. ¿Sale, nos vemos. Que estén muy bien.